Si usted fuera Leonel Fernández y su esposa Margarita pasa a apoyar a Gonzalo Castillo, ¿qué usted haría? La, la voto de, de la casa de una vez, porque es qué voy a esperar con una p***, una p... que ha dejado a su marido. Si usted fuera Leonel Fernández y su esposa Margarita pasa a apoyar a otro candidato, ¿qué usted haría? Seguiría casado con ella, porque no, no amamos hasta la muerte. La cancióncita ¿cómo es? antenoche yo pasé, fue tu casa Margarita, antenoche yo pasé, fue tu casa Margarita, y me dijo tu mamita, que ella te vive solita, yo le dije vol allá, aunque me traiga la tierra, aunque su padre se oponga, me la lleva como quiera. Ay, Margarita, ay, Margarita, ay, Margarita. Que no votara nada. ¿Eh? Que no votara nada. No votara por ella. No. La pregunta es: Si usted fuera Leónel Fernández. ...y su esposa Margarita pasa a apoyar a Gonzalo Castillo, ¿qué usted haría? A apoyar a Gonzalo Castillo Si usted fuera Leonel Fernández y su esposa Margarita pasa a apoyar a otro candidato, ¿qué usted haría? Bueno, yo lo que haría era dejarme de ella porque si yo soy su esposo, ella tiene que apoyarme a mí, supongo yo repitamos la pregunta Si usted fuera Leonel Fernández y su esposa Margarita pasa a apoyar a otro candidato, ¿qué usted haría? Me fuera para el lado del contrario también la dejaría. ¿Por qué? Sí, porque no, eso no son condiciones. Una cosa tiene que seguir siempre, siempre con, él, con su esposo, le da a su esposo todo el tiempo. Si usted fuera Leonel Fernández y su esposa Margarita pasa a apoyar otro candidato, ¿qué usted haría? Seguir amándola, si la amo realmente, porque ella tiene derecho a la superación. ¿Qué usted haría? La dejo de una vez. Ay, ¿por qué? A ver, hay que apoyar. Uh, no hubo apoyaría, no. ¿No la apoyaría? No. De una vez la voto. ¿La vota por qué? Claro que sí. Porque yo soy el poste, yo la... <risa> bueno. Pido un lapicero. ¿Y para qué lapicero? Para firmar el divorcio. He su camino. Gracias. Si fuera Lionel Fernández. Y su esposa Margarita. ¿Qué usted haría? ¿Cómo es la, la pregunta? Si usted fuera leonel Fernández. Y su esposa fuera Margarita y fuera a apoyar a otro candidato, ¿qué usted haría? Bueno, esa pregunta está. Porque que si fuera mi esposa me apoyaría a mí, no, no apoyaría a otro candidato, creo yo. Si fuera. Si no fuéramos en ese curso, está mal eso. Apoyando a otro candidato que no sea su marido, que es Lionel. No muchas gracias. Bueno, yo le voy a decir la realidad, la realidad es, eh, la, el matrimonio de Margarita y Leonel Fernández, es un tap, porque todo el mundo sabe que es un tap. porque cómo va a ser que mi esposa va a estar con otro candidato que no sea yo, ahí lo dice todo, con poca palabra basta, dice el mundo y de la realidad, porque cómo va a ser que mi esposa, vuelvo y repito, va a estar con otro candidato que no sea yo que vaya para, que vaya para presidente. Eso es un tap entre ellos dos de marido y mujer. Recuerda que Margarita era la secretaria de Leonel, la confianza de Leonel. ¿Cómo ella va a hacer eso? ¿Fue es negativo? Esa no es el... Muchas gracias. Esa no es la esposa de él. No, ellos, ella es diferente, son, eh, tienen unas relaciones distintas, que no tiene que ver nada. Mientras tanto militaban en un mismo partido político, Pero ya ellos están. Eh, ella puede tomar su propia decisión. Ella tiene sus 30 aspiraciones que no son las de él. ¿Y usted no le, no le diría nada, como que no se siente mal? No, no, no, porque como pareja ellos pueden tratar a ambos de convencerse uno al otro, a ver quién sigue a quién, pero a ver si sí se puede, porque ella está en su legítimo derecho de ella seguir a donde ella entienda que pueda llegar por la vía correspondiente que ella le ...como también política, porque ella es miembro del partido de la liberación dominicana. Muchas gracias, Gabriel.